Acabé la universidad del año pasado justo ahí, en el Monte de los Olivos. Me llamo George, tengo 23 años, vivo en el barrio cristiano de la ciudad vieja de Jerusalén. El objetivo es, claro, permitir a los cristianos locales estudiar en su propia tierra, evitar que decidan trasladarse al extranjero para formarse y después tal vez para vivir. Entre los muchos modos con los que la custodia se compromete a apoyar a la población local están las becas, especialmente las destinadas a financiar los estudios universitarios de los jóvenes. A estudiar fuera. En la mayor parte de los casos, los que se van fuera a estudiar ya no vuelven aquí a vivir. Ahora todos nuestros jóvenes quieren ir a estudiar a la universidad. Lo que más atrae a los jóvenes son las especializaciones y la facilidad para encontrar trabajo. Y la facilidad de encontrar trabajo.